vamos a comenzar a ver el, el primer gestor del curso Zotero cómo bajar el programa y aprender el funcionamiento inicial del, de Zotero y también cómo es su interfaz Zotero que es todo un descubrimiento ya sabemos que es un complemento de Mozilla Firefox en primer lugar es un gestor en línea de última generación y su principal cualidad es captar referencias de internet. Es un gestor muy bueno por lo sencillo que es y la gran compatibilidad que tiene con muchos sitios para captar las referencias. Debemos tener una versión actualizada de Mozilla y desde ahí en un buscador encontraremos Zotero en www.totero.org y nos bajaremos el programa. Conviene bajar el plugin para Word para no tener problemas en ese mismo momento, no tener problemas de incompatibilidad con las versiones del programa. Veamos, vayamos a la página Aquí nos bajaríamos el programa, está disponible para Mac, Windows y Linux. Aquí tenemos las cinco funciones que realiza el programa. Y una vez que nos lo bajemos, lo bajaríamos aquí e inmediatamente el plugin para Word. También nos da la posibilidad de bajarnos por separado, una aplicación por separado, al programa y esto funcionaría Zotero Standalone con Firefox, Chrome o Safari. En, en ese caso el plugin para Word y OpenOffice está incluido. Zotero obliga a registrarse Solo en el caso de que queramos acceder al conjunto de las herramientas. Si no, no es necesario. Por ejemplo, no, no es necesario para empezar a captar referencias. Sí sería necesario para la sincronización de ordenadores o también para tener para tenerlo, las referencias en una nube o también para extraer los metadatos de los PDFs. Lo haremos más adelante, el registro, cuando necesitemos acceder al resto de las herramientas. Por ejemplo, pues cuando queramos sincronizar ordenadores, porque ya sabemos que Zotero es multiplataforma. Una vez que nos lo hemos bajado, Podremos abrirlo y cerrarlo pinchando en una Z o en la palabra Zotero que aparecerá en el ángulo inferior derecho del ordenador o también lo podemos tener en herramientas. Veamos cómo se abre y se cierra. Tenemos un conmutador de pantalla pinchando en este icono el, el programa Zotero, que está en, el ángulo, está, está en la parte inferior, podrá ocupar toda la pantalla del equipo para trabajar más cómodamente con las referencias. Aquí podríamos cerrar, podríamos volver a abrir y conmutar la pantalla completa para trabajar con las referencias, por ejemplo, pues si no, está, no estamos trabajando con ellas y no necesitamos estar conectados a internet. Esta es la interfaz de Zotero, las tres columnas, columna de la izquierda, con colecciones, con las colecciones y subcolecciones, columna central con las referencias en una línea y columna de la derecha con los campos de cada referencia. La columna de la izquierda aparece la primera colección es mi biblioteca y de la que cuelgan nuestras colecciones particulares carpetas dentro de carpetas y debajo las marcas etiquetas o descriptores que nos hayamos bajado con las referencias u otras que, que hayamos querido crear y también podremos exportar colecciones si nos ponemos con encima de un, una carpeta de una colección con el botón derecho del ratón en la columna central están las referencias si está una referencia señalada en la columna de la derecha nos aparecen los campos de las referencias también nos permitiría tener fotografías o vídeos o pdfs adjuntos a las referencias o esas fotografías o vídeos o PDFs podrían estar catalogados al mismo nivel que las referencias bibliográficas. En la columna de la derecha tenemos los campos. Lo primero que nos aparece es el tipo de documento y después nos aparecen todos los campos, autor, título, etcétera. Y es muy cómodo poder cumplimentar los campos según nos hayamos bajado una referencia. En esta columna de la derecha también tenemos la posibilidad de añadir notas, marcas o conectar una determinada referencia con otras relacionadas. Bueno, pues estamos, vamos a, a señalar una referencia cualquiera, aquí podríamos añadir una nota, podemos hacer lo que sea en una ventana para poder si, seguir viendo, aquí podríamos escribir una nota que nos aparecería adjunta a la referencia. También podemos Añadir marcas, etiquetas que nosotros queramos, personalizadas, y relacionarlo con otras referencias. Aquí vemos carpetas dentro de carpetas. Y los diferentes iconos que tienen las referencias. Estos azules son de páginas web. Estos de azul más intenso es de libros. Estos son de vídeos. Y este, por ejemplo, es de artículos. Aquí vemos este PDF. Está suelto. Al mismo nivel que las referencias. Podía haber estado adjunto a una referencia. Este icono. Es un pantallazo de esta referencia. Bueno, pues con esto acabamos esta unidad. Muchas gracias.